Hola, por fin ha llegado el día. Hoy puedo compartir contigo nuestro último proyecto con un montón de compañeros, bloggers de alimentación, gastronomía, nutricionistas en el que te presentamos 35 ebooks y cursos a un precio inigualable. Por separado tendrían un importe de 1.200 euros y hoy te los ofrecemos por solo 47 euros. Yo ya me los he descargado y te cuento un poquito lo que contiene. Aparte de nuestro ebook para organizar mejor tus menús en el trabajo de Tapper, tienes también ebooks eh, e sobre postres saludables, brunch, aperitivos ligeros, recetas sin gluten, tenemos flores comestibles también, eh, batidos verdes. A mí me ha encantado el curso de psiconutrición y el de fotografía culinaria. Te recuerdo que es una oferta que solo va a durar esta semana hasta el día 18 y eh, tiene un 96% de descuento. Yo llamo a los seres cargados, porque no te animas y que sea el mejor autorregalo para Navidad, o incluso para regalárselo a tus seres queridos y familiares.